Vamos a abordar ahora la cuestión de la realidad eh, de la ética desde un punto de vista social, eh, es decir, eh, cómo se produce esa confrontación de los principios eh, de la ética con eh, los problemas eh, cotidianos. En ese sentido vemos eh, las eh, insuficiencias del enfoque intuicionista de Moore, que en el fondo acaba siendo deudor de una eh, interpretación, aunque no lo pretenda, es una paradoja, pero es así, una interpretación muy intelectualista de la ética. Eh, de tal manera que eh, en su enfoque eh, no eh, digamos eh, no aporta eh, los elementos necesarios para ir hacia la realidad para enfrentarnos a la realidad. Wittgenstein eh, se dio cuenta de, de esto y eh, por eso le planteaba a sus estudiantes que eh, se matricularan en la universidad muy bien, pero que también a ver si podían buscarse algún trabajo que les llevara a entrar en contacto directo con la realidad de la vida. Por eso les decía que si podían que trabajaran en los almacenes Harrow. El gran problema, eh, a veces, de la ética es eh, quedar encerrada en eh, unos planteamientos eh, intelectualistas que la alejan eh, de, la, de la realidad y eh, que eh, impiden mmm, que eh, la ética pues, nos ayude en nuestro eh, existir cotidiano. Esto, evidentemente, tiene distintas raíces, pero una muy significativa es que es eh, muchísimo más fácil desarrollar eh, una teoría eh, sin tener que contrastar esa teoría con el mundo concreto, con la realidad cotidiana. Eh, es muchísimo más fácil porque eh, el contraste con la realidad muestra continuamente las insuficiencias de nuestras teorías, pero al mismo tiempo nos puede mostrar la debilidad de sus fundamentos. Es decir, para conocer la fortaleza o debilidad de los eh, fundamentos de una teoría, no solamente necesitamos analizarla desde una perspectiva lógico-formal y ver que está bien construida desde esta perspectiva lógica, lógico, formal, sino que tenemos que confrontarla con la realidad. Y ese ha sido el gran problema de la ética durante mucho tiempo, que no se ha eh, enfrentado a los problemas reales. Eh, esto, claro, tiene un coste, un coste muy considerable, pero es un coste que hay que asumir si queremos que la ética tenga una utilidad y, sobre todo, que la percepción social de eh, la ética, pues cambie y veamos eh, a través eh, de su aplicación que puede ser útil eh, para eh, ayudarnos a afrontar los problemas cotidianos.